Y no entiendo, porque yo creo que el router estará saturado. De tantas descargas también de esto de la Play o algo, no sé. Lo apagaré, lo encenderé y ya está. Vamos aquí al azul, eh. Ahí. No, salta al hielo, no ibas a saltar al hielo. Estoy Venga, vamos, yo voy a ir, mira, mira, te voy a marcar. Ahí tienes tres bidones. Sí, sé, que sé dónde está. Ahí otros tres bidones. Sí, sí. ¿Y, ¿Y los hay, otros tres? Ya voy ya los del en medio. la ciudad de aquí atrás, ya, sí, cayendo. ya voy ya los del medio. Mira sí, a la izquierda, Seri, todos los de la izquierda. Sí, Pero que está muy lejos de la casa, tío Si es que la casa tiene esos más cerca y todo Es mejor saltar a los otros, tío Eso está muy apartado Eso está muy apartado, tío Es lo que tú no entiendes Es lo que no entiendes, tío Y lo tienes delante del morro, cabrón Mira, ¿ves? ¿Dónde estás esos bidones? Esos bidones. Esto es la clave. Donde tú vas allí arriba de la montaña? Estás, te, ¿Te has quedado claro ahora, Juancho, o no? ¿O no? Vaya chatarra, cae, vaya chatarra, cae. No, no, eso mira, da igual, tío. porque chatarra te sale allí muchas veces también. Pero te has dado cuenta. Ahora te has dado cuenta, ¿no? Por eso no me rebates. Que sí, yo, salteo, que yo lo hago así y lo hago bien, plan. Claro, porque estás sola, tu puta bola. Normal, ¿cómo no te va a salir bien? <risa> es que es normal. Da mucha mierda allí ahora. El ¿Es genoma que, que te salga bien, cabrón Estamos nosotros, dándonos de usted Mientras tú estás ahí a tomar por culo Es que eso está lejos, es que está lejos Mira lo lejos que está Tienes esos ver, tres pidores aquí... Y el centro de puta madre Aquí hay un duplicador ¿Aquí qué? Duplicador, cargador morado, ¿eh? Claro. No sé, tío, yo, tengo tengo tienda, yo tengo un pez. ¿Queréis un pesad morado? Eh, déjamelo y Tú, pues luego estamos, chavales, que está en Venga Tom Toma, te dejo aquí, Chery, toma. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Uy, casi te lo quito. <risas> voy a coger este este, voy a fabricar un ligero. Hay que ir más cajas. Aquí hay un Dos balas, elección. eh. Tenéis buen gusto. Ah, tengo ahora el estar. Bueno, voy a coger gelo. En voy a coger la esta. Me lo quedo. Vamos <risa> rápido. Quedan 45 segundos y mucho camino por delante. Ah, vamos. Tengo la P2020 con la pieza y.. y el alternador Vamos. Vamos por Peña. Y con dos cargadores y la señalada. Bien. Además de una carabinilla, una headscope Ya tengo el poder del rebelde también, ¿eh? Está a la izquierda. Mira, aquí hay un globo. ¿Este globo es nuevo? No, este siempre ha estado aquí, ¿no? No sé, ahora. Ah, sí, que no he cogido la tirolina. Voy a coger el globo, ¿eh? Sí, cojo el globo, vamos. Sí, no te vas a Mira, ahí está, ahí está. Ahí está el todo jaleo. Ahí voy, ¿eh? Pero salto por esta casa, ¿eh? A ver si vale. salto en esa casa, ¿eh? Falta el tejado. Sí, sí. Voy a poner la tienda a ver si los puedo lootear Mira, mira, mira dónde están. Ha muerto Peña, ¿eh? Hay un escudo morado, lo veo, eh. Pongo la tienda, ¿eh? Montando la tienda. nivel 2. Tú vienes conmigo Mereces mi ayuda, demonio. Recuerda. Mira, acaban de caer y he cogido más balas. Vamos, ¿eh? ¿Queréis ir? Voy a poner el totem, ¿eh? Pongo el totem Vale Rápido Esto tiene el escudo vacío, tío Están aquí, con rápido, que no me al totem Que da igual que os maten Estoy detrás tuyo, Juancho Se está curando a la izquierda uno, ¿eh? Otro arriba Uno ha muerto, ¿eh? Le falta un toque, tío. Cherry dale. Muerto, Buenas. muerto. Buah. Un toque, tío. Hay más, eh. Sí, sí. Cúrate, vente, cúrate, vente. Muerto otro. Bueno, ayuda a Juancho, al Cheri. Juancho, que me estoy curando de otro sí, estribillo. Estoy ya, estoy ya. ¿Dónde está el otro? Otro muerto, eh. El otro está aquí, eh. Retiro, Joder, Spify eh, tiene la Spify, eh. ¿eh? Cuidado, me curio yo también. Hay, hay dos muertos, Cherify, eh. Vale. Y es la médico, eh. Ahí hay otro, eh. ¿Dónde está? Vale, es la médico, vea por ella, eh es, es, es una A la derecha hay otro pelotón no ¿eh? más por culo, hombre Hay que ir a por ello, tío Sin conocimiento, que somos tres contra uno hombre los de la derecha, sí, eh, sí. los que he visto Rápido Vienen, vienen, os oigo Está rebotando el robot, La tienda está están ahí, en las cajas. Claro. Va, ¿Cómo le va ese? Todo lo haga que va ese, madre mía. Te para siempre. Tú te vienes conmigo esta noche. Calla. Vamos. ¿Dónde lo ¿eh? No tengo toten, eh. Avanzo, eh. Espera, eh. La tormenta, Está chaval. Están aquí luteando, que están aquí luteando. Vale, vale, vale. vale que aviso, la tormenta. Ha reventado, eh. ¿Eh? Muerto uno, eh. Aquí hay uno, aquí hay uno. Muerto otro. No muere, tío, madre mía, buena, ¿eh? Buena. Curando, eh? ¿Viene el otro, ¿Eh? Está súper cortado, eh. Vale, todos muertos. Otro pelotón derribado. ¡Vámonos! Tranquilo, tranquilo. No me quita muchas cosas aquí para luchar, que estamos hablando. Es verdad, es verdad, me meto un penis, tío. Madre mía, Juancho, que reventada. Buena, buena. Qué motivación. Madre <ríe> vale, mía, las cajas que a la que sale daba aquí, compadre. Coger curas y de todo. Ah, me está estoy curando. Se ha lanzado un gran hombre. No, no. Se acerca un duplicador. Vale, falta bombonas a mí. Montando Porque ponga la tierra. Ahí tienes una Hostia, cargador ahí. ampliado, ¿dónde estará, tío? No hace falta, tío Ya sé dónde está No, no está aquí Habría que avanzar, eh Tío, hay un cargador morado Me cago en Dios si y no sé dónde está ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Morado de pesada. Lo busco. mira mirado todas mochilas, no hay. ¿Qué no a ver aquí abajo esta, este cabrón. Este ya lo tengo, Juancho. Vámonos, espera, vámonos. Vámonos, vámonos. Que un minuto y pico y la Víjate. otra tormenta pica, ¿eh? ¿Sabes por qué han muerto esos? Pues por ¿no ansias. Por que venir a atacar, quedarse ahí luteando. Claro. Es había que uno, es que, es uno lo... que iba más lagueado que es falso. Sí, sí, creo que vale, vale. el robot... No, la... no sé, uno había... Estoy un bueno, bueno, me he cargado, he los Me he luteando y he fulminado. Mía. Pero menos me ha cantado el templo detrás mío, si no me folla, eh, porque me estaba dando la ahí, en medio, No tengo una bombona grande, pero bueno, Yo tengo, te puedo tú? dar una, toma. Así no, si tengo dos, te doy una. Vámonos chavales. Anilla de salto colocada. 45 segundos. El anillo está lejos. El anillo está lejos, sí. Yo voy carabina R99. Yo voy Hemlock y Spitfire. Yo con la Volt y la Flatline. Con la Spitfire matando a uno ahí. Atención. Yo con la Spitfire, con la Skipper. ¿Has matado a uno eh? ¡No, no, uno! ¡No! ¡Me caigo! No pasa ver, nada, me pasa no nada. mueres El cubito fuera Corre, corre, no paréis que... ¡Eh! Se pegan aquí cerca, eh Hay que intentar entrar en tormenta, eh Templado primero, eh Mira dónde estamos, eh Sí, sí, sí, sí Yo estoy yendo para la zona, segura, eh Estamos todos fuera del anillo y se acerca un muro. Yo cogería el globo, yo cogería el globo y bola, eh. no Espera, que estoy, estoy mirando que no haya nadie, ¿sabes? Aquí tenéis máquina, ¿eh? Por si necesitáis. Esto lo han abierto con la gorda. Con la loba. No. Tengo botiquines gordos, he cogido por si nos hacen falta, ¿eh? Si os hace falta me lo decís, están a la derecha Yo estoy casi dentro ya, eh Tengo ahí el ataque, eh, atrás, el de Revena, eh, para atacar, traje. eh Cuidado a la izquierda, que va a venir alguno de base de tren. ¿eh? Estamos en medio del campo, eh, cuidado Ahí hay algo morado A la derecha están, eh Sí, sí, hay algo morado Vamos aquí. para allá, vamos para la derecha Venga, vamos para la derecha por ellos Sí, sí, es que están mirando, hay morado allí ahí traje. también Es que veo cosas moradas y no sé lo que es Vamos por aquí, tenta. Están aquí viendo. Voy, voy, voy, voy. Sí, pero joder, están ahí en... Donde el tren. Están aquí arriba, coño. Sí, sí, sí, ya lo sé. Nosotros no podemos trepar como tú, cabrón. No, pero por aquí creo que sí que podemos subir, eh. Buah. Ah, no podemos subir, no podemos subir, no podemos subir, Juancho Si puede subir, que se puede subir, hombre Bueno, que ahora... A la a la derecha, por la derecha, por la derecha, Por aquí, aquí pero luego por Están aquí reviviendo, eh. vamos Vamos no a poner un totem, eh Correr, eh qué hay otro pelotón, eh Cabrón, haber puesto el totem más para allá Muerto, muerto, hay otro enfrente, eh A un tiro se ha ido Muertos. Ese era el último miembro del pelotón. Solo quedan dos pelotones más. Otro pelotón derribado. Buena. Me estoy curando. Va, se nota, eh, cuando se va full, eh, Juancho. Sí. Se nota, eh, cuando está el está ahí rabo, ahí, che, está rabo, Chedi, por favor. Ha aparecido yo algo, eh. ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! vienen tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. ¡Que lo estoy frenando, que lo estoy frenando! Ven, ¡Tiro granada, vente! ¡Veniros, bueno, es que tiro uno, granadas! Que está, lo, mato, eh, ¡Lo mato, lo mato, lo lo muerto! ¡Muerto, eh! ¡Buena, buena! ¡Muerto uno, eh! ¡Buena, buena, voy de para atrás! el Lu, está eh! ¡Buah, el Jockey está jodido, quitado, eh! ¡Le he quitado vida, eh! te juro eh! Te avanzo, eh. Recargando. Enemigo eliminado. No sé dónde está. Cuidado, eh. Que estoy recargando. 19 segundos. segundos ¿eh? no. Estaba curándose. Lo luego lo oigo, lo Ahí están. Hay que ir, tío. Nos esperan a la zona. ¡Mierda! Vamos ah, por aquí, por ahí podemos ir. Nos van a esperar. Da igual. Tranquilo, tú sabes lo que quieras esa tormenta. Estamos todos fuera de la de supervivencia. acerca un muro letal. De supervivencia. Vale, vamos por ahí, ¿eh? tomo... Aquí hay un enemigo. Ya está por dentro, eh. Y están uno menos. Sí, sí, pero falta otro pelotón. Pues, voy a tirar el robot ahora mismo en cuanto nos paremos. Necesito balas, eh, ligeras. Si pones la no máquina... tengo ligeras yo tampoco, no uso No, no, que pongas la máquina por algún sitio para que te haga, la hacienda Y acabemos con todo el mundo Vamos, viola A ver, veinte Recordad quién os consiguió todo esto Os cubro Cogí Recargando mis escudos Ahora vamos, eh Están dando, eh Están ahí arriba Sí, sí Y los otros abajo a la izquierda, eh sí. Voy, por eh, aquí, voy, por voy, voy eh. Por, por detrás podemos ir, eh, ¿Templa? Es que no los sé. Los peligrosos son los de abajo. los que Esos están, están son fuera dos, de tormenta. ¿Eh? Yo prefiero pelear en la tormenta, qué? eh. Los peligrosos son los de abajo, que están tres, templo. Pues vamos aquí en la casa esta. Eh, aquí hay gente, eh. Los oigo, los oigo. Mira, al último tiro se va, al último tiro se va. Al tiro no no de la casa, a la casa. No nos da, no nos da. ¿Por dónde? Está curando eh? de. Está arriba. Aquí, arriba. Aquí arriba. Se van, tío. ¡Qué mierda! Secas. Abajo. Estoy abajo eh, ya. ¿tirolina? Ahora, eh, tirolina. Tirolina globo, eh. Toma, hijo de puta. Sí, joder, pero marcar, es que soy un caricole. Los dejamos tocados a todos. Eh, cuidado, ahí está, allí, eh. No ahí hay un La cabeza, eh. Ha saltado uno, eh. Vale, vale. Está aquí. <risa> ah, no, no, no. Espera, <risa> Cari, por favor. Ahí sí, sigue navegado. <risa> es uno Estos y los otros... Son dos y dos, son dos y dos, templa. No, ya queda uno menos del otro. El caustico era del otro equipo. Dos y dos, dos y dos. No, dos, uno y dos. ¿Qué haces, tío? Tengo el tótem, eh. Espérate, Juancho, ahora lo metemos, eh. Tranquilo, tranquilo, no tengas pisa. Estamos aquí de puta madre en la piedra, eh. tiro tengo tiro eh. Tira, pues dispara. Te ha quitado. Te quitado, ¿eh? Si lo tienes a tiro dispara. Déjalo que igual sube, déjalo que igual vuelva a subir. Estamos en el anillo. No lo veo. Eh, abajo, abajo, eh, abajo. Vale. No, no, no vayas, eh. Carrele. Okay. Ya está. Buena. Ya está, ya está. Otro aquí. ¿Dónde, dónde? ¡Marca! Ahí, ¿a dónde he marcado, ahí le tiro granadas, eh. Mira que granada le tiro. Apunta que tira granada. Se la comen, se la comen. Se la han comido. Se ha muerto, eh. Avanzando, eh. Buena, buena. Juancho, corre. Recargando. Buena, buena. Buena. Madre más, mía, más. qué partidaza. Qué partidaza, buena. Qué buena, qué reventada ha sido la parca, chavales. Qué matanza. Muy buena. Muy buena, eh. Por detrás, ahí, por las piedras, ya sabía yo que es que hay. Es que es sí, ir tácticos, tío. Qué buena. Qué buena. La, la lobita, loba, lobita, loba. Loba, lobita, loba. Loba, lobita, loba. Qué buena partida. Chao, se va a ganar. Venga, venga. Qué me ha robado, robado, robado, robado, robado, robado ahí, me ha robado la mitad. Eso es que Man tengo buen es aim, tío. Man tío. Man no sé qué mando.